¿Cómo están? Espero que estén súper bienvenidos al cringe Paranormal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tema bien interesante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí los temas como que de brujería, vudú y demás, además son unos temas muy interesantes y no como por el afán de... pues de, sí, como de que, ay sí, la magia oscura y demás y que hace daño y demás. No, no, no, sino como que toda esa cultura, como que todo eso a mí me, me atrae mucho por el hecho de que es totalmente pues ay, no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que a mí es un tema que me atrae muchísimo y el día de hoy les voy a platicar la historia y qué pasó después de la historia de la proclamada única reina del vudú. Ustedes saben que dentro de lo que es como que la magia negra y demás, el vudú es como un paso más arriba. Siento que yo siento más bien yo que es como que lo más arriba que puede haber, porque bueno, ya estás muy en otros lados y hoy les voy a contar sobre todo lo de la reina del vudú y qué pasó después de su muerte porque sigue dando de, de qué hablar Así que hoy les voy a contar la historia de Marie Labeu, espero estarlo pronunciando bien, Marie Labeu o algo así, ¿ok? Ahí Disculpen que no se pronuncie bien su apellido, pero vamos a estar hablando de la reina del vudú de su tumba y qué pasó y por qué pues la proclamaron la reina del vudú. Aquí les voy a dar datos que yo ni siquiera sabía, que mientras estaba investigando este video... Súper, y yo me quedé así, wow, yo no tenía idea de esto Así que bueno, vamos a comenzar ya con el video Rápidamente les dejo aquí mi TikTok para que me sigan por allá Si quieren ver más contenido paranormal De este lado les dejo mi Instagram, les recomiendo seguirme por allá Porque eso es lo primero que agarro y eh, donde les doy Explicaciones de todo, si pasa algo y demás, aquí. Y los saludos también van por las historias de aquí de Instagram. Les doy el emoji secreto. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Suscríbanse antes de que se vayan. Activen notificaciones para que cada que suba video, pues YouTube les notifique. Eh, subo cuatro videos a la semana. Este sería el tercero. Así que pues chequen videos anteriores. Y ahora sí, vámonos corriendo para ver el video. Bueno, para que ustedes lo vean, yo grabarlo. Vamos ya. Ok. Marie Label. bueno en películas ya se ha tratado mucho que mucho vudú se hace en Nueva Orleans en Estados Unidos y efectivamente Marie es de ahí, de Nueva Orleans. Cabe resaltar que ella ya tenía en su cuerpo pues, poderes heredados de su abuela y de su mamá, es decir que su abuela y su mamá ya practicaban vudú a pesar de que eran católicas, o sea, eso no tenía nada que ver, realmente es que nunca nadie consideró a Marie o a su mamá o a su abuela una persona mala o una persona peligrosa, de hecho le decían que era como tipo una enfermera que ayudaba a todo aquel que estuviera mal, porque ayudaba cuando, estaba, cuando estaban enfermos, ayudaba pues a hacer amarres o cosas así, o sea, no, no era así como que ten esto y mañana te va a amanecer muerto, o sea, no era así, más bien si alguien más les había hecho un trabajo de vudú, para que alguien muriera, Mari quitaba ese, pues ese hechizo y se decía que era tan poderosa que el trabajo que ella hiciera, eh, como que era efectivo en tres o cuatro generaciones después. Es decir que si yo iba con ella y le decía, oye, protégeme porque creo que me quieren, este, pues sí, echar un embrujo por mi negocio o lo que sea, era efectivo en mí, en mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, ¿ok? Entonces era muy muy poderosa, mucha gente recurría a ella y además se ganó el respeto de todos. O sea, en el siglo donde ella estaba era como... hacía mucha separación entre razas. Entonces todas las razas ella tenía el respeto de todos y las clases más altas llegaban con ella. Porque les digo, no era mala, simplemente era una persona súper Súper poderosa que desde los 18 años ella se dio cuenta del poder que tenía y puso un negocio, bueno, tenían un negocio y ella puso su negocio sola, así como de, pura, de puro vudú, de pura magia, y era cuando la gente se acercaba a ella y fue así como la llamaron la reina del vudú. Ahora, un dato que yo no sabía era, aquí dice que existen diversos tipos de vudú. Ninguno es más poderoso que otro simplemente que son diferentes. Por ejemplo, existe el de Luciana, el cubano, el brasileño, puertorriqueño, haitiano y el africano. Eh, pues como Marie vivía en Nueva Orleans, pues era eh, probable que ella haya practicado el de Luciana, pero se decía que como tenía descendientes africanos, ella tenía como, pues sí, prácticas africanas que no eran muy comunes verlas de, de este lado de Estados Unidos. Entonces, pues también eh, puede ser que de eso también se derive pues el poder que tenía. Y además, como no era mala, no utilizaba figuras malas. Es decir, que mezclaba también todo lo católico en esto y eso le ayudaba un poco más. O sea, la gente le hacía mucha confianza por eso. Como les dije, a los 18 años ella empieza a hacer magia como públicamente y así como más grande, pero ella desde chica ya tenía estos poderes. De hecho ella se casó chica, se casó a los 18 años y tuvo dos hijos que curiosamente eh, no vivieron mucho, no pasaron ni a la, ni a la adolescencia. Eh, y esta, o sea, estas muertes fueron por causas desconocidas y el esposo después desapareció también por causas desconocidas. Y fue ahí donde ella ya empieza a hacer como público todo lo que hacía. Pero aún así a ella no la condenaron porque fuiste tú, tú le hiciste algo a tus hijos y a tu esposo porque no, él no era una persona mala. A pesar de que pues no se sabe qué pasó con sus hijos eh, y esposo, pues no. Se dice, se dice que las personas que realmente tienen unos poderes así, de pues sí, sobrenaturales, no se dedican en sí a eso. Por ejemplo, yo he llegado a ir con varias personas que leen las cartas, de que leen el ángel, de que esto, que lo otro, y si se dedican exactamente a eso, así de que tengo un negocio y aquí voy a leer las cartas y aquí eso es que es un fraude, y dicen que las personas que no se dedican a eso simplemente que tienen sus negocios y que ellas te saben decir esas sí son las que tienen poderes porque no les interesa mucho como lucrar con eso porque están conscientes de que tienen un don no es algo con lo que pues puedan como vivir y eso sí, ella uh, en su peluquería llegaba a todo tipo de gente o sea, ella tenía una peluquería cortaba el pelito, todo muy bien llegaba gente de la altísima sociedad y ahí era donde se acercaban a ellas ya sabiendo todo lo que hacía y pues ella obviamente les ayudaba Aquí dice que eh, la gente le pedía desde amuletos para amarrar romances, eh, su, para que los negocios prosperaran, mantenerse jóvenes, sanar enfermedades propias o de sus familiares y eh, obtener la atención de sus amantes, de esposo, amante, novio, para tener esposo o esposa, etcétera, etcétera. Se dice que Mari era conocida, respetada y temida todo al mismo tiempo, y era obvio, si tú ves que es bien poderosa, pues obviamente te vas a querer llevar bien con ella, o sea, ¿quién en su sano juicio se metería con ella así como en pleito? Pues no. Eh, además de que hacía todo lo que les dije al principio, eh, también eh, conocía muchas hierbas, o sea, conocía todo, por ejemplo... Eh, Conocía los secretos para preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes con hierbas, aceites, piedras, huesos, cabello, clavos y tierra sucia. Eh, también tenía pleno conocimiento acerca de las sustancias que provocaban la enfermedad, las solucionaciones y la muerte. Es decir, tenía los medios para hacer todo mal, pero ah, o sea, a pesar de eso, no. Más bien, quitaba los efectos de que alguien malo le hiciera a una persona. Yo sé que eh, el vudú y toda la magia está como mal vista... Y es que no eh, Yo lo veo mucho por ejemplo en TikTok Que personas que sí tienen un don Los tachan mucho de bruja mala Y que tú haces y no sé qué Y ni al caso son buenas Ahora, ¿recuerdan que les dije que se casó a los 18 años Su esposo desapareció y que tuvo dos hijos Que murieron, pues después Ella se casó, bueno no se casó Más bien como que tuvo una relación Y tuvo nada más y nada menos que 15 hijos con esta persona eh, Aquí dicen que nunca se casó Pero a pesar de de eso tuvieron 15 hijos O sea, es que 15 es demasiado si para mí 3 son demasiado Imagínense, 15 hijos Curiosamente solo dos de ellos lograron pasar la adolescencia Es decir que los demás 13 murieron mientras eran niños De formas misteriosas también No sé qué onda ahí Les digo, a pesar de que en películas tratan temas Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo eh, Que lo tengo aquí luego, luego En la película del Conjuro 1 que se trata de Bathsheba, que Bathsheba era una bruja súper mala, de Salem y demás. Bueno, esa era una bruja muy mala, pero se decía que tenía hijos para sacrificarlos, como para quedar bien con los demonios, y además como para alimentar sus poderes. No sé qué tanto hayan relacionado eso con este caso de Marie, porque bueno, ella era otra cosa, ella no era mala, no era malvada ni nada, pero pues sí está raro que de 17 hijos que tuvo en total... Pues solo dos pasaron la adolescencia Ok, bueno entonces ella dedicó su vida a ayudar a las personas Ya ella era mayor cuando decide ya retirarse Pero aún así en la intimidad de su hogar Pues seguía haciendo brujería, seguía haciendo voodoo y demás Ayudando a los suyos Entonces ella muere exactamente 1881 a las 5 de la tarde, más nada pacífica en su hogar, con su familia, todo muy normal. De hecho, en su casa tiene una placa hasta que está apareciendo en pantalla. Marie Lebu y sus hijos vivieron aquí en este sitio entre 1839 y 1895. Y se decía que durante los años Varios años después de que ella murió, pasaban por su casa y por la puerta y así por las ventanas Lograban ver a Marie todavía que andaba ahí como por su casa y demás Que tampoco me extrañaría sinceramente porque pues bueno, si tiene influencia aquí y allá pues. Pero sí que muchos años, mucha gente, o sea hasta turistas pasaban por ahí Y lograban ver que ahí andaba la ancianita, o sea que era mari que ahí andaba por su casa Ahora, le hicieron una tumba eh, es esta que ustedes van a estar viendo en pantalla Y pueden notar que está toda rayoneada Que tiene muchas X Como, eh, pues sí, pintadas eh, Tiene, pues, como varias cosas que le van dejando ahí Pues sí, como ya saben, ¿no? Por ejemplo, de que vas a visitar a tu familiar Y le dejas unas flores o algo así Así más o menos Pero aquí lo curioso es que está toda tachoneada O sea, tiene puras X Pero esas X tienen un motivo eh, se dice que desde el más allá, Marilabu sigue otorgando favores mágicos a sus visitantes. De todo New Orleans, es la tumba más visitada y es la segunda tumba más visitada en todo el país. Todos Estados Unidos es la segunda tumba que más visitan. Y de hecho, esas tachas, esas cruces que ustedes ven ahí, es de la gente que va y le pide favores. Se dice que tú le pides un favor y tienes que hacer como que... Pues sí, esa tacha, porque le estás pidiendo eh, un, un milagro. También le llevan ofrendas, que es lo que ustedes ven. Y de hecho, esto que ustedes ven, esta tumba así ya toda rayonada, que si ustedes la ven media fea, esta ya había sido restaurada. Imagínense, pues cuánta gente va a visitarla. Ya la restauraron una, ya la restauraron dos veces. Y se dice que de hecho ya ni siquiera el cuerpo de Marie está ahí. O sea, simplemente es como simbólico que ahí esté su tumba, pero ya se la llevaron. Pues de que mucha gente sí iba ir a visitarla De hecho ya ahorita eh, no puedes entrar al cementerio así tú solo Porque sí, tienes que ir con un tour Sí te pasan enfrente de la tumba de Marí Pero ya no te dejan como acercarte ni nada O sea, ya es súper simbólico y pues ya, ya es cosa ya de turismo y se tuvo que restaurar porque a pesar de las tachas y demás había mucha gente que hacía muchos rituales porque también la querían invocar para que pues les hiciera favores, para que los ayudara y demás. Y pues deterioraban poco a poco lo que era la tumba. Entonces aquí está una, aquí está otra, ya que la restauraron y aquí está otra. Curiosamente, a pesar de que pues, o sea ustedes ven, ustedes saben que ahí está la tumba, la gente la llega a ver sobre las calles. Ahí en Nueva Orleans de repente La ven y dicen, mm, ahí va Mari O sea, como que sigue cuidando a su gente O a los ciudadanos que viven ahí Así que, ¿ustedes cómo ven? ¿Visitarías la tumba de Mari? Yo sí Yo sí me acercaría, qué padre A mí me encantaría ir a todas estas cosas Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo este tema Se acercarían a la tumba, les gustaría ir Y demás, los quiero mucho Sus saludos van hasta el final eh, Nos vemos en el siguiente video y pues ya, los esperamos en redes sociales. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. El día de hoy los saludos son para Brandon Hernández. Otro más para Janela Aval Avalos. Creo que lo estoy pronunciando bien. Para Dora Jazmín. Otro más para Janet Reina. Y Marcy J. White. Y aquí están los seis saludos de las historias de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.